Yo llevo mi pelo natural porque me hace, sen me hace sentir una persona única, eh, auténtica, eh, es algo que me encanta porque hace mucho tiempo atrás estuve usando muchos químicos y me di cuenta que eso no hace es sino dañar el cabello, entonces la manera más normal es así, natural.